¿Quieres conseguir una skin de la tienda como el suscriptor ganador que estás viendo en pantalla? Solo tienes que hacer tres sencillos pasos para poder conseguirla. En primer lugar, suscríbete al canal si todavía no formas parte de la Neox Army. Y es que chicos, estamos a punto de llegar a los 350.000 suscriptores. Así que chavales, darle muchísima cañita. En segundo lugar, deja un buen like en el vídeo para que se posicione correctamente. Y ya por último, solo deberás comentarme debajo de la sección de los comentarios cuál es tu ID de Epic Games. De todas formas, si usas el código MISTERDENEOX en la tienda de Fortnite, aumentarás tus posibilidades por 4. ¡Oh, mama. Así que chavales, os deseo muchísima suerte a todos. Ya sabéis que a lo largo de las temporadas del juego siempre hay teorías que van rondando todas las temporadas del juego. Y más cuando una de las temporadas se está acercando. Es decir... Es el momento perfecto e idóneo para crear las mejores teorías Sacar la mejor información de los archivos del juego Y e enseñarosla a vosotros Así que chicos preparaos, poneros cómodos Porque hemos descubierto muchísima información Y muchísimas filtraciones Así que chicos os recomiendo que os pongáis cómodos Porque esto empieza ya En primer lugar esta temporada ya sabéis Que el capítulo 2, la temporada número 1 Ha durado... 100, bueno, va a durar 128 días si realmente el final de la temporada es el día 20 de febrero. Así que se ha convertido en la temporada con diferencia más larga de toda la historia del juego de Fortnite. Y es que las únicas pistas que tenemos acerca del gran evento que vaya a estar sucediendo esta temporada es una filtración que ha salido hace muy poco acerca de un gameplay que nos muestra cómo la isla central del juego... Se ve afectada por el rey de oro Ya que muchísimos objetos Se ven afectados también Y se convierten en objetos De oro Objetos con una propiedad indestructible Y es que como bien sabéis El rey Midas viene de la mitología griega Entonces todo lo que tocaba se convertía en oro Y eso parece ser que es lo que está por suceder en este juego y esta temporada Preparaos también para ver un tráiler cinemático acerca de la gran inundación O de lo próximo que debería estar llegando al juego muy pronto Y antes de terminar el vídeo, lógicamente os dejaré con la opinión de... Ninja. Y su opinión más sincera acerca de la temporada número 2 del capítulo 2 del juego, lógicamente traducido para que lo veáis vosotros mismos. Sus opiniones también acerca de la posible inundación dentro del juego de Fortnite y de su baile introducido dentro del juego. Así que chicos, este vídeo se va a poner muy interesante, quiero que lo compartáis y que prestéis atención durante todo el vídeo. No os perdáis ningún detalle. Empezando en la temática de Fortnite no hemos visto ningún desarrollo o ningún cambio en lo que viene siendo el mapa de Fortnite para esta nueva etapa del juego Y es que como bien sabéis hoy es día 14 y si el día 20 es el día final de la temporada solo quedan 6 días para ello Y no hemos visto ningún indicio todavía del de evento final de esta temporada cuando Epic Games confirmó que esta temporada... Iba a tener evento final Y es que todo eso está afectando lógicamente a la historia del juego Lógicamente en los Four Nightmares en Halloween Vimos una implementación del Rey de la Tormenta Un Rey de la Tormenta el cual deberíamos batallar contra él y ganarlo y vencerlo Pero el cual también nos otorgaba diferentes recompensas y regalos E incluso desafíos En Navidad también tuvimos una gran actualización que cambió el mapa por completo Y también vimos diferentes cambios en la historia del juego Gracias a esa actualización Un mapa cubierto totalmente de nieve Lógicamente también nos trajo nuevas ubicaciones dentro del mapa Y lo único que ahora estamos pensando que podría estar sucediendo en esta temporada Es que el mapa podría estar siendo inundado Pero no os preocupéis chicos porque a lo largo del vídeo vais a estar viendo todas las pruebas necesarias para que os convenza o no la teoría de la inundación de la isla del juego. Muchísimos easter eggs que han sido encontrados además y que todo el mundo debería saber acerca de ellos. En primer lugar tenemos chicos la gran teoría de Noah. Y es que en primer lugar cuando ves todo eso te quedas un poco loco porque piensas ¿Dónde está el símbolo o las letras de Noah? No las logro ver. Pero una vez te lo marcan ya no puedes dejar de ver el nombre siempre que veas estos símbolos. Y es que el nombre de Noah dudo muchísimo que haya sido casualidad en este lugar del mapa. Es prácticamente 99% imposible que eso haya sido mera casualidad. De hecho las casualidades pocas veces suceden. Así que si vais justo a esta ubicación del mapa y construís hacia arriba una gran base para poder leer desde arriba, con vuestros propios ojos vais a poder observar cómo la palabra de Noah aparece delante de vuestros ojos. Y lógicamente se trata de uno de los secretos de esta temporada. Y es que chicos, os preguntaréis qué tiene que ver Noah con una inundación del mapa de Fortnite. Vale, nos vamos a poner en un momento ahora muy interesante del vídeo. Y es que el gran nombre de Noah es uno de los nombres más importantes en la Biblia. Muchos de nosotros quizás no seamos creyentes o quizás sí. Eso es realmente indiferente ya que simplemente es la historia del juego de Fortnite y esa historia ya está escrita. Así que chicos, siendo o no creyentes de la religión cristiana Quiero que prestéis atención a esta teoría Y es que ya sabéis la mayoría de vosotros quién es Noah y qué hizo con su arca Y es que Noah es en inglés Me imagino que estará puesto ya que es el idioma internacional Pero en español lo llamamos Noé Vamos a buscar el significado oficial de Noé Ya que es la traducción oficial al español Vamos a mirar qué significa esa palabra ...y por qué podría estar puesta dentro del mapa del juego ahora mismo. Noé fue, de acuerdo con la Biblia y el Tanaj, junto con su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, ...y sus nueras, uno de los ocho supervivientes del gran diluvio desatado por Dios... ...para construir a todos los seres vivientes por sus pecados. Dios le dio instrucciones para construir una arca grande hecha de madera resinosa que sirvió para albergarlo a él y a su familia así como a todas las especies de animales durante el gran diluvio universal. Por lo que resumidamente significa que ha sido el padre de familia que ha decidido construir algo para poder sobrevivir a las inundaciones y lógicamente a los diluvios. Por lo que ese nombre, dejadme deciros, no está ahí por casualidad. Esa historia ya deberíais saberla a todos y cada uno de vosotros ya que normalmente se suele explicar... Tanto cuando somos pequeños como en las escuelas primarias y es algo que realmente acaba recordando toda la vida. Pero bueno, aquí el Neox está, por si alguno de vosotros, es un poco despistadillo. Así que chicos, ahora deberemos averiguar cuál debería ser el arca necesaria dentro del juego de Fortnite o cuál sería la vía de escape de Noah dentro de este nuevo mapa del juego. Ya que lógicamente no se trata de la vida real... ...y no hay especies animales y tampoco hay hijos a los que salvar... ...pero sí que hay una gran población involucrada en esta nueva isla del juego... ...como bien sabéis hay variantes de las skins de Alter Ego y de Ego... ...la primera filtración que vimos oficialmente en el tráiler del juego... ...fue cuando el viscoso, la skin viscosa, el blandito... ...decidió beber agua contaminada de la central ya que tenía sed y le dio igual realmente que estuviese contaminada. Lógicamente también sabemos que estos líquidos contienen energía del cubo Kevin y algo muy pronto también podría estar sucediendo en esta central peligrosa Y es que esto sucedió dentro del tráiler oficial y todavía algo así no ha sucedido dentro del juego oficial. Por lo tanto, ¿será eso una pista acerca de lo que podría estar sucediendo para, esta, para este gran evento final de esta temporada? ¿O simplemente lo metieron para que después no sucediese dentro del juego? Lógicamente, Fortnite puso eso ahí queriendo y no es simple casualidad... Que justo se inunde todo el mapa por completo o que todas las aguas se contaminen de un líquido del cual ya disponemos en la isla. Chicos, os dejo con el clip de Ninja, os lo voy a dejar traducido para que leáis correctamente o más o menos voy a intentar traducirlo para que sepáis todo lo que dice y finalizamos el vídeo, ¿de acuerdo? Espero, chavales, que si realmente os ha gustado muchísimo este vídeo, lo compartáis porque realmente este vídeo vale muchísimo la pena que lo reventéis a likes, lo apoyéis, porque chicos, hacerme caso que este evento final va a tener algo que ver con las inundaciones y si no, tiempo al tiempo y el tiempo me dará la razón I, I, don't, I, don't, I don't understand at all what Epic is doing Like I have no idea what their gameplay plan is to make, to make the community wait 100 and like 110, 120 days bad, any mobility they finally threw us a bone, tossed us a launchpad for content But to really, like honestly, what feels like deprive everyone of what they're used to, which is a lot of updates, a lot of new weapons, a lot of content. And then for the physics engine to be not as drastic as we all thought the change was going to be, I, I, I don't know what's going on. I don't know what they're gonna do. The hell was that, dude? What was that interaction? The, with the with the information that we're given right now, I don't see anything crazy happening. I don't see any crazy, crazy map changes. Epic has never just completely changed and blown up a map like for one season like this early on in, you know, like it's usually it usually throughout the entire season it, something is happening, which leads us to a huge map change. There hasn't been any storyline this season. It's just been like little events. You know what I mean? Well, we're now in the Valentine event, and there was a the Christmas event, and then there was a the Halloween, it was like pretty cool. But, like, nothing that nothing that really was affecting the map and changing it, you know? No cube, right? There was no cube. There was no floating island. There was no... There was no monster tracks. There was no... Big, massive robot being built in a volcano. There was no... Right? So, like... I mean, maybe, maybe they'll be able to do it. But I, I find it very hard to believe that within the next 12 days, Epic's going to be able to, like... Pipe some crazy shit up that's going to change the map and really make cool.